fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vida. Bienvenidos a un video paranormal más. Esperen que estoy asimétrica y me desespera. O sea, asimétrica aquí como en... El día de hoy vamos a hablar de algo que ha estado ocurriendo por redes sociales. Como siempre, ¿verdad? Pero esto fue muy raro porque muchas personas de ustedes me mandaron mensajes sobre algo que estaba ocurriendo. Y además, muchas otras personas llegaron, ahora sí que a mis videos y a mí por un video en específico que yo hice que fue ¿Por qué de repente aparece la fecha 31 de diciembre de 1969? Cuando es obvio que muchos de nosotros no habíamos nacido, ¿verdad? Si no es que la mayoría. Entonces, ¿por qué aparece? Y demás. Bueno, ahorita vamos a entrar en detalle con este tema. Y bueno, antes de comenzar Recuerden que tengo eh, redes sociales Síganme por Instagram para que sean parte del sorteo Que voy a hacer el domingo de dos tarjetitas de Google Play Por si alguno de ustedes quiere descargar Disney Plus O tener un mes de Disney Plus Pues por ahí lo van a poder descargar Y ahí lo activan y todo Así que, súper bien Y qué más eh, Bueno, tengo Facebook Tengo Twitter Y tengo, ¿cómo se llama? La otra, TikTok Ok, por todos lados tengo Y bueno, este va a ser un fin de semana paranormal Es decir que viernes, sábado y domingo Va a haber video nuevo Y acuérdense que subí otros dos videos entre semana Entonces para ver si los quieren ir a checar Recuerden suscribirse antes de que se vayan Si no, choque el fantasma que no está en esta casa Si no está en casa de mi mamá Pero puede ir a su casa de todos modos Así que pues yo les recomiendo que se suscriban Para que no vaya a su casa Y pues ya Y para que sea un amarillo feliz Porque este año tenemos que llegar al, al millón de fantasmitas ¿ok? Los quiero mucho Y ahora sí, vamos adelante con este video Ok, como les mencioné Hace un tiempo yo hice un video que puse porque aparece, o cuidado como aparece la fecha, 31 de diciembre de 1969. Si tú vas a YouTube y buscas esa fecha, aparecen un montón, montón, de verdad no tienen una idea, un montón de videos random. Algunos sí están un poco escalofriantes, otros no. Lo curioso que... Todos fueron subidos eh, en esa misma fecha con ese mismo título. Ahora, ¿cómo se pueden dar cuenta si buscamos 31 de diciembre de 1969 en YouTube? Lo que pasa es que vemos un montón de videos con ese título y con la hora en la que se subió el video. Es decir, 31 de diciembre 7pm, 31 de diciembre 8pm, 3pm, 1 de la mañana. Pero eh, obviamente no fue subido a ese horario y a esa fecha el video, porque dice, por ejemplo, este, ¿no? Hace siete meses, hace ocho meses, hace tres meses, eh, un día, hace un día subieron uno. Entonces, ¿por qué todos aparecen con, con este mismo título? Eso es un, una cosa muy rara. Ahora, si ustedes van a su computadora o si ustedes van a lo que es el calendario de su celular, cualquier cosa así de tecnología, y se van hasta lo último, lo último que dé, bueno, más bien lo anterior, lo anterior, que de a la fecha de hoy, es decir, los años le regresan, 1980, bla, bla, bla, bla, se van a dar cuenta que el primer año que marca siempre el calendario tanto de tu computadora, de tu celular y demás, es 1969. Es decir que no, no es una coincidencia que en todos lados esté marcado exactamente la misma fecha, 31 de diciembre de 1969. Ahora, hasta aquí todo medianamente ok, así como, hmm, qué misterio tan misterioso, pero no pasa nada. Aquí todo el pánico comienza cuando ustedes, muchos de ustedes, en sus conversaciones de Whatsapp comienzan a recibir llamadas misteriosas, y no solo llamadas, videollamadas misteriosas. Y ustedes, o sea, me llegaron muchas experiencias, pero básicamente todas eran eh, la misma situación. Ustedes estaban en sus conversaciones normales cuando de repente ya notaban que tenían videollamadas perdidas, de cierto chat, por ejemplo, si yo estoy hablando con mi amiga Andrea, estoy mensajándome con mi amiga Andrea y de repente, ah, una videollamada perdida de, de Andrea, entonces me metí a su chat y le decía, oye, ¿para qué me, me videollamaste? O sea, ¿qué necesitas verdad? O sea, ahora sí que estoy en fachas, no puedo videollamar con nadie y ella me contesta, yo no te videollamé nada, yo no te llamé, es más, ni si siquiera te he contestado, te dejen visto. Y, y yo así de, no, mira, aquí están las dos videollamadas perdidas. Y yo le mando screenshot, se lo paso de que ahí dice dos videollamadas a diferente hora, a un minuto de diferencia una de la otra. Y ella me manda un screenshot de que efectivamente ella no videollamó a nadie. Así en muchas conversaciones de ustedes, de que de repente les videollamaban. Ahora, el pánico crece un poco más cuando estas videollamadas fueron por la madrugada. Entonces, o sea, de que... Sí, su mamá, están hablando con su mamá y saben ustedes que está dormida y que está su celular Pero ustedes tienen una videollamada justamente a esa hora de sus mamás Entonces así como, ¿quién fregados me está videollamando? Ese es como que el pánico que hubo Me llegaron, les digo, muchos, muchos, muchos, muchos mensajes con sus screenshots de Oye, ¿por qué me llamaste? Es que yo no te llamé Pero tú me llamaste a mí, no, yo no te llamé esas videollamadas fueron realizadas misteriosamente la fecha, 31 de diciembre de 1969 no es como ninguna coincidencia cuando yo hice mi otro video, obviamente estuve investigando qué fregados ocurrió el 31 de diciembre de 1969. Ocurrieron muchas cosas, o sea, muchos eventos históricos ocurrieron justo ese día. Pero uno de los más históricos fue que justo ese día se inventó el internet. Entonces, básicamente, por eso tu computadora y todo lo demás, pues hasta, hasta esa fecha llega, porque hagan de cuenta ustedes que antes de esa fecha ellos no existían. No existían, o sea... No existía nada como que los conectara. Yo sé que a muchos de ustedes les dio miedo y les dio mucho pánico recibir estas videollamadas en WhatsApp. Desafortunadamente me metí a las páginas así como preguntas frecuentes o así como, bueno, qué es lo que ha estado ocurriendo últimamente en Whatsapp, a sus páginas oficiales y demás, y ellos no han puesto nada de que haya sido un glitch, de que haya sido un bug, de que estas videollamadas misteriosas se hayan realizado. Ahora, últimamente, más pero no me acuerdo si fue antes o después de que Whatsapp cambió sus condiciones y sus usos y todos los, sus términos y bla bla bla, pero, o sea, Whatsapp no ha dicho, ah, sí es cierto, oigan, a partir de esto tuvimos esta equivocación y pasó esto. Y créanme, esto de la llamada de WhatsApp, híjole, en, en Twitter hay mil tweets, no, por decir un número random. Un montón de tweets de personas diciéndoles justamente lo que yo les estoy mencionando. Hasta hubo videollamadas que se realizaron en, en chats de grupo. Les digo, no, y aparte era en una hora, por ejemplo, 5.45 de la tarde y de repente 7.11 pm. No fue una vez ni fue como de que, bueno, a todas las, la misma hora, pero como en todas las ciudades son diferentes horarios, pues por eso unas y otras. No, no, no, no, no. Fue, esto fue diferente. Desafortunadamente por parte de WhatsApp no hay ni una explicación y por más que yo busque solo hay experiencias de personas que dicen que les pasó lo mismo más no porque una explicación ahora lo poco que pude recuperar de esto fue lo siguiente aquí dice el 31 de diciembre de 1969 el estudiante jim hobbit estaba en los laboratorios de california estados unidos este tío estaba arreglando la interfaz europa americana pero en en intento ruso para evitar eso, hubo un intento ruso para evitar eso, invadieron los laboratorios dispuestos a matar a todo involucrado. Así que al ver eso, Jim se encerró en el laboratorio donde envió un mensaje de auxilio a un ordenador. Lastimosamente, el interfaz de antes no estaba conectado. Jim le ordenó al ordenador, ok, le ordenó al ordenador, el reenvío cada 4 minutos y 36 segundos para asegurarse que alguien lo leyera. Y como se quedó en los orígenes del internet, es por eso que Unix lo sigue enviando. Así que cada vez que ustedes vean esa fecha, no se asusten y piensen que es el triste intento de querer sobrevivir de alguien. Es una explicación de todo esto, de la misma fecha, sigue siendo turbia. Y más nada fantasmitas, realmente es que esto sí es un misterio, yo entiendo la parte de la es tecnología, obviamente si los humanos fallamos, pues obviamente las máquinas también van a fallar Y estos bugs y cosas así, pues son normales, ¿no? Lo curioso fue la llamada, Y lo curioso es que nadie contestó esa videollamada, ¿qué habrá pasado si alguien la hubiera contestado? De, o sea, no sé si de repente apareció la notificación o si alguien en sí sí alcanzó a ver de que alguien lo estaba llamando y contestó imagínense que alguien hubiera contestado de hecho es por eso se supone que mucha gente tiene la teoría de que el 2021 es el año apocalíptico y no sé qué, no sé qué y mucha gente lo llama que eh, el 2021 es como el nuevo 31 de diciembre de 1969 les repito, pasaron un montón de cosas lejos de esto eh, relacionados con esta fecha Y les repito, desafortunadamente busqué en inglés y en español Y es exactamente la misma información No hay nada más que eso de lo que les estoy explicando aquí Así que fue todo lo que pude aportar a este gran misterio de 31 de diciembre de 1969 Parte 2, porque pues, la parte 1 ya la había subido hace un tiempo Yo nunca hubiera imaginado que algo así iba a pasar y como les he dicho en otros videos no sé por qué estas cosas pasan y nunca me pasan a mí personalmente a mí no me llegó ninguna notificación de esa fecha ni nada ojalá me hubiera pasado a mí pero no Solamente me tengo que conformar con leer las experiencias de otras personas y que yo siempre quiero que me pasen este tipo de cosas y a mí no me pasan. ¿Por qué? Porque el destino me odia de esta manera, por Dios. Pero bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy, así que no se sientan solos si ustedes creyeron que nada más a ustedes les pasó estas cosas o así como que algunas personas de su círculo... Desafortunadamente no hay más explicación Este sí es un misterio muy misterioso Los quiero mucho, nos estamos viendo al video Siguiente, los quiero mucho de nuevo Y me voy a comer unos pretzels ¿Vieron todo eso? Ok, recuerden checar mi TikTok porque subí unos storytimes. times, este es de Shein, y, ah, y el collarcito también Por si les interesa eh, Tengo un código de descuento, se los dejo en la Tajita de la descripción Y pues bueno, los quiero mucho, nos vemos al siguiente Les mando muchos besos Ay.